Ahora eh, seguimos esperando eh, a Osvaldo a Delgado, vamos a ir presentándolos mientras tanto la mesa que llamamos Libertad y Responsabilidad, eh, el invitado externo a la Universidad de Buenos Aires es eh, Juan Bautista Ritvo, eh, que es por supuesto psicoanalista, eh, integrante de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional de Rosario, eh, es ex profesor titular en, en diversas asignaturas eh, en la Universidad Nacional de Rosario, ensayista, escritor de numerosos libros, tiene una presencia frecuente, bueno, está llegando Osvaldo, así que muy bien, empezamos bien, eh, eh, tiene una, una frecuencia permanente eh, en medios de difusión de psicoanálisis en la actualidad eh, así que es un placer ah, además eh, señalo ¿no? está en el consejo de redacción de la revista conjetural y de la revista de redes de la letra eh, y eh, bueno, agradezco enormemente el esfuerzo y la voluntad de, de haber venido eh, hoy a hablar de libertad y responsabilidad. Eh, llegó Osvaldo, enfrentado a las determinaciones del tránsito, podríamos decir, para ir entrando en tema, <ríe> eh, que he conocido por todos nosotros, profesor titular de psicoanálisis Freud de esta casa de estudios, eh, conocido también profesor en el posgrado de la facultad en la maestría en psicoanálisis, doctor, eh, además miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis de la Escuela de Orientación lacaniana también numerosas publicaciones, libros, artículos de circulación, eh, así que también le agradezco el, el esfuerzo y las ganas de venir eh, un sábado a las 13 horas a a conversar sobre libertad y responsabilidad eh, y les anuncio que además estamos siendo esta actividad va a ser filmada está siendo en este momento filmada le quiero agradecer muchísimo al personal de video de la facultad al personal de la secretaría de extensión que este, administró todo correctamente para que la jornada se, se pueda realizar como se viene desarrollando eh, así que bueno como estamos siendo filmados esto luego lo haremos circular si los este, asistentes están de acuerdo, por la página de Facebook. Eso sí, pónganse todos lindos porque vamos a salir ahora este, en la tele. Eh, lo haremos eh, circular por la página de Facebook de la cátedra y por las nuestras este, personales. Así que, sin más preámbulos, eh, en principio, entonces, eh, Osvaldo, sí, eh, nos, va, nos va a hablar sobre el malestar de la libertad en la cultura actual Buenos días. Eh, un gusto estar acá con ustedes para compartir este espacio. Eh, vengo de la sede provisoria que tenemos, donde dictamos la maestría. Eh, así que voy a pasar de de fantasma y sintón a, a esto. Lo que vamos a elaborar hoy aquí, le quiero agradecer muchísimo a Pablo Pablo Muñoz, es un muy querido, muy querido amigo mío y muy valorado por mí, así que para mí es un gusto, un placer estar acá. Eh, y no no no termina acá mi actividad, después de acá tengo que ir a buscar un perrito chiquito así, eh, que he comprado para una persona muy querida mía. Caniche estoy, que eh, me está esperando esta persona tan querida mía. Eh, así que bueno, eh, me voy a referir, voy a tomar como referencia el texto del malestar en la cultura, eh, pero actualizado, ¿sí? para poder situar las cuestiones eh, en los términos de cómo poder pensar la cultura la libertad y la responsabilidad en psicoanálisis eh, siempre las invitaciones de Pablo tienen este carácter provocativa realmente en el mejor sentido de, de la palabra eh, y que, bueno permiten de que uno pueda incursionar y hacerse interrogaciones eh, diversas eh, Voy a tomar entonces la referencia fundamental es no única, pero la referencia fundamental es el texto el Malestar en la cultura. Cuando Freud eh, publica el Malestar en la cultura es en pleno ascenso del nazismo, eh, es en 1930 y ya la figura de Adolf Hitler se iban poniendo, ustedes saben que en la, en, la misma, en la misma área geográfica cultural, en lo que fue el, el imperio austrohúngaro y la llamada Mittel Europa, se produjeron las tres grandes respuestas a malestar en la cultura que marcaron finales del siglo XIX y todo el siglo XX, en la misma área geográfico-cultural el nazismo, el marxismo y el psicoanálisis. Son las tres grandes respuestas al malestar en la cultura, ¿sí? con sus claras y nítidas diferencias una de otra. Freud, eh, un, un llamado judío del saber, por Jean-Claude Milner, en su texto El judío del saber, eh, una figura destacada de los llamados judíos de saber, los judíos que tenían como lengua supuesta a saber el, el alemán, judíos asimilados, se asiste al cambio que va a dar de el antijudaísmo al antisemitismo, como una variación que tiene que ver con una operación ideológica en nazismo eh, respecto a una concepción pseudocientífica de las razas. ¿Sí? Una concepción absolutamente pseudocientífica, pero que cobró eh, mucho vigor en esa época. Incluso se realizaron muchísimos estudios científicos con, con bebés eh, para poder determinar la, la, y dar cuenta de esa pseudo-concepción científica. Que con el tiempo se mostró que era absolutamente pseudo, totalmente falsa. Eh, que cayó totalmente. Pero bueno, es en ese marco que Freud produce ese texto. ¿sí? Incluso con, una, eh, con un último párrafo, el texto, donde él se va a preguntar si la cultura va a poder resolver eh, las pasiones oscuras. Eh, sabemos que no, en absoluto, que la cultura no ha resuelto ni resolvería las pasiones oscuras. Bueno, voy a ir leyendo. Entonces, la concepción pseudocientífica de raza lentamente se iba imponiendo y con ella el desplazamiento ideológico, segregativo, que va del antijudaísmo al antisemitismo. 1933 marca para Jean-Claude Milner, 1933, el texto es de 1930. 1933, Milner, que es quien escribió El judío de saber, texto que les recomiendo, marca la declinación de la experiencia inédita del judío de saber a partir del ascenso del nazismo. Es en 1930, entonces, que Freud publica el malestar en la cultura agregando el último párrafo, el que les mencioné recién, que es de 1931. Cuando, según su principal biógrafo, la presencia de Hitler ya era una notoria amenaza. Hay que leer el texto y su legado en ese horizonte. Hay que leer el texto de Freud en ese horizonte. No se lo puede sacar de ese contexto. Se cometieron un grave error eh, de abordaje eltérico eh, del texto si se lo saca de ese contexto ¿vale? se produce el texto y se publica. Y el último agregado, del 31. ¿Cómo avisoraba Freud ese interrogador de la cara nocturna del alma, en contra del racionalismo, del intelectualismo, incluso del clasicismo, como lo va a postular el genial Thomas Mann, el gran escritor, no sé si lo conocen, maravilloso, y lo recomiendo a todos. Postulo, yo postulo, que el principal legado y crucial para nuestros tiempos, el principal legado de ese texto es que no hay satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno. Por lo tanto, no hay satisfacción plena de la pulsión, no por prohibición, sino por obstáculo interno. Esto quiere decir, en estos términos, es un nombre de lo imposible. Es imposible la satisfacción plena de la pulsión. Es un nombre de lo que la ACAM va a formular como no hay relación sexual. Ubicando esto en el núcleo del texto, todo el texto es un entretejido, un entramado para dar respuesta a ese imposible. Así hay que leer el texto. ¿Cómo pensar al hombre, a la cultura, a la libertad? la responsabilidad a partir de ese imposible que no es histórico, que no depende de cada cultura ni, cada, ni de cada humano. Todo el texto, el malestar en la cultura, es un esfuerzo inaudito para dar cuenta de qué se hace con ese imposible. Por eso, nos va a decir Freud, son necesarias las llamadas construcciones auxiliares, los quitapenas, el alcohol, las adicciones, pero incluso la religión y también la ideología. Por eso mismo, porque es imposible la satisfacción plena de la pulsión, por eso mismo el programa del principio de placer no es realizable. Dice Freud... ¿Qué nos queda? Discernir la dicha posible en ese sentido moderado es un problema de la economía dividinal del individuo. Sobre ese punto no existe consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede alcanzar la buena aventuranza. O sea, es una solución singular y, y modesta que Lacan llamó síntoma. Con th. Dice Freud, las disposiciones del todo, todo escrito con mayúscula en el texto, son irrealizables es en principio la religión la que para Freud perjudica la elección de cada uno, ya que presentándose como un todo, impone para todos un igual camino para conseguir dicha y protegerse del sufrimiento. Acá voy a hacer una aclaración, es importante leer el texto de Walter Benjamin sobre el capitalismo como religión en nuestros días el capitalismo como religión, Walter Benjamin, genio. Es en principio la religión la que para Freud entonces va a perjudicar la elección de cada uno, ya que presentándose como un todo impone para todos un igual camino, supuestamente para conseguir la dicha y protegerse del sufrimiento. Lo que para Freud tiene mayor potencia para buscar anular, dominar ese imposible de la no satisfacción plena son las sustancias embriagadoras y tóxicas, ya que influyen sobre nuestro cuerpo alterando su quimismo y produciendo a su vez grandiosidad yoica. Esto es muy importante, lo de las drogas y la grandiosidad yoica ya que estamos asistiendo a una época ¿sí? del reinado del yo. Ahora el yo pareciera que autopercibe todo. No solo que hay identidades, sino que además el yo autopercibe identidades. Estamos viviendo, ¿sí? así como vivimos como dice una antropóloga argentina muy valiosa, la intimidad como espectáculo, asistimos también a el reinado del yo. Estamos asistiendo a esa época. Yo sé lo que soy. Yo sé qué identidad tengo y yo sé lo que soy. Yo. Sabemos que para el psicoanálisis el yo es un lugar de más absoluto desconocimiento. En una perspectiva, esta es nuestra época, adicción general, generalizada y omnipresencia yoica. Seguramente el tercero es, como les decía antes, la intimidad como espectáculo y la elevación de los rasgos de goce a la dignidad de ese uno, significante, digamos, colectivizantes. Hacer de la singularidad de goce algo colectivizable. Y nominar a partir de ahí. ¿Cuál es un segundo legado del texto? En lugar de las mujeres. Aclaremos más precisamente la posición femenina, que no es exactamente lo mismo. Primero cito a Freud. Las mujeres entran en hostilidad con la exigencia del imperativo super yoico de la cultura. No se trata de la hostilidad histérica, aclaremos, de la que habla Freud en el tabú de la virginidad y Lacan en el seminario 17 sino que la posición femenina entra en contradicción con el imperativo superyoico es una hostilidad tal como está en el texto a favor del nudo deseo, goce y amor que el superyo como imperativo desamarra ¿se ¿se entiende? Dice Freud que lo que el hombre usa para fines culturales, aquí la referencia es el super yo, lo sustrae en buena parte de las mujeres y de la vida sexual. La permanente convivencia con varones, su dependencia de los vínculos con ellos, llegan a generar sus tareas de esposo y padre. Quiero que quede claro que no hay que leerlo en términos de teoría de género, sino en términos de posiciones. Sabemos que con Lacan, cuando nos referimos a los femeninos, estamos hablando de posiciones. Por eso la orientación ética del psicoanálisis es hetero, no en el sentido de la teoría de género, sino en el sentido de amar a la mujer independientemente del sexo biológico, desde dónde se parte y hacia quién se dirige. Es lo hetero, no como teoría de género. Lo femenino responde en este punto a la cuestión del padre como modelo de la función, revelando a esta altura lo que formuló Freud en el último capítulo de Psicología de las Masas y análisis del yo, respecto a que el amor a una mujer, al igual que el síntoma, tiene un valor disgregativo del efecto masa. El síntoma neurótico y el amor a una mujer en, en esa línea Capítulo 12, Psicología de las Masas, Análisis del Yo, tiene un carácter disgregativo, no hace masa y es disgregativo de la masa. Y ese amor es el más alto valor cultural, dice Freud, porque atraviesa todas las formas, todas las limitaciones, perdón, de raza, de nacionalidad, de religión, etc. ¿Sí? Es un lazo amoroso que se reivindica como radicalmente hetero. ¿Sí? el otro gran aporte es el referido al mandamiento ama, tu, ama a tu prójimo como a ti mismo. Las paradojas de este mandamiento lo van a llevar a formular tanto a la dimensión del hombre como lobo del hombre y a su debate con los comunistas y en los socialistas. Respecto de los primeros, de los comunistas debate Freud la conceptualización de que la propiedad privada corrompe la naturaleza humana, pero al mismo tiempo Freud formula, presten mucha atención, Freud formula en ese texto, que la posesión de bienes privados confiere al individuo el poder y con él la tentación de maltratar a sus semejantes, a quienes, a los desposeídos, que no pueden menos los desposeídos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos. Freud, al estar en la cultura. Y respecto a los socialistas, reproduzco el párrafo que dice así. Parece también indudable que un cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad aportaría aquí más socorro que cualquier mandamiento ético. Pero en lo socialista, esta intelección es enturbiada por un nuevo equívoco idealista acerca de la naturaleza humana. El equívoco socialista, ¿sí? ahí termina la cita de Freud, Digo, el equívoco socialista es creer que este cambio en relación a la cuestión de la propiedad eliminaría las pasiones oscuras. Pero esto último, en su pluma, no invalida no la cuestión de que ese cambio en las relaciones de propiedad, tendría más efecto que cualquier mandamiento ético. Lo dice así. Esto último de Freud. Al mismo tiempo, hay hombres que se permiten habitualmente ejecutar lo malo que les promete cosas agradables, cuando están seguros de que la autoridad no se enterará o no podrá hacerles nada, y su angustia, solo se dirige a la posibilidad de ser descubiertos. Estos hombres en Argentina se llaman desaparecedores y torturadores. Bien, la cultura no resuelve las pasiones oscuras. La Alemania de la que surge el nazismo era la sociedad más culta del mundo. Incluso Freud va a formular que forzar a los individuos a ser mejores que lo que su naturaleza le permite puede llevar a lo peor. Ninguna educación, ninguna formación solidaria eliminará la pulsión de muerte. Es más, todo forzamiento en ese sentido solo albergará el imperativo categórico kantiano y llevará a lo peor. Es mi punto de vista, el mío, que lo que se trata es de crear las condiciones sociales que inhiban, que no posibiliten que las pasiones oscuras se realicen en el mundo bajo el modo de la crueldad, la tortura y el asesinato. Una sociedad más justa, democrática, con pleno desarrollo de las funciones del Estado, garantizando salud, educación, vivienda, trabajo, permitiendo la construcción de proyectos individuales y colectivos, permite la sintomatización de los modos de satisfacción pulsional. Una sociedad donde no se garanticen los derechos ciudadanos donde se promueva como ideales las figuras del cínico y el canalla, capturada en la ley de hierro que impone la ley del mercado con el desarrollo científico-tecnológico, esa sociedad no da lugar a la sintomatización, sino que promueve las prácticas directas de goce, sin la operatividad de los recursos simbólicos imaginarios para verselas con lo real pulsional. Una sociedad burocrática, y totalitaria, que tome a lo diferente como hostil, como enemigo, imponiendo una uniformidad que aplaste lo singular y realice un empuje a la masa, se transforma siempre en una cruel pesadilla. Finalmente, el otro, el último gran aporte que realiza Freud en ese texto. Es una respuesta fundamental al no hay satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno. ¿De qué se trata Del superyo? Freud tiene en ese texto dos teorías sobre el superyo. Vamos, vemos. una y después la otra. Ya estoy terminando. La paradoja del superyo, en tanto que a mayor renuncia de la satisfacción pulsional... Hay mayor incremento de la severidad superyóica. Esta es la primera teoría de Freud. Renuncia a satisfacción pulsional, incremento el superyo. Esta fórmula, perfectamente observable en ciertos fenómenos clínicos y comportamientos sociales, abreva en la primera construcción teórica de la cuestión que dice así: cada renuncia a lo pulsional crea y aumenta el masoquismo moral, que es una resexualización de la conciencia moral. Pero la segunda fórmula, que nos importa, nos habla de la renuncia de una satisfacción agresiva, vengativa. Esta es la que tenemos que prestar hoy en día máxima atención, esta segunda teoría de la génesis del super yo. Dice Freud, primero lo cito a él, el super yo entra en posesión de toda la agresión que como hijo... Uno de buena gana habría ejercido contra ella, contra la autoridad paterna. Se trata de la sofocación, no de una emoción libidinal, sino de una agresión. Esta segunda fórmula es más acorde a nuestros días, ya que la primera, la primera fórmula, ha estallado por los aires a partir del imperativo de goce del neoliberalismo. El actual es un imperativo sin deuda y sin culpa. Es un imperativo correlativo a la declinación del nombre del padre. Pero ¿cuál es el encono que alberga este super yo en su segunda fórmula? Es encono contra la autoridad inhibidora, dice Freud. Pero ¿se trata del padre? Si hemos hablado de la caída del nombre del padre en la cultura. Entonces, encono, odio hacia qué formulo yo, es un encono superjoico contra lo imposible, como si pudiera suturar lo imposible. Pero la angustia permanece testimoniando la dimensión de ese imposible. Finalmente, respecto al último párrafo del texto, vamos a decirlo así. Querido Sigmund Freud, lamentablemente el desarrollo cultural no logró dominar la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento. Pero su legado, el psicoanálisis, se presenta como aquello que revela que la pretensión psicopolítica de intervenir hasta lo más profundo de nuestra psique y explotarla, eso es imposible. Bueno. Gracias, Osvaldo. Lo escuchamos ahora a Juan Bautista Ritbo. Determinación y libertad, el lugar de la memoria. Bueno, eh, bueno celebro que esta jornada tenga como título Clínica de la Libertad en Psicoanálisis, porque eh, me parece que eh, este planteo ya implica un cierto cambio en, en la atmósfera, por suerte, cultural y eh, psicoanalítica. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de la libertad es un tema espinoso y creo yo a esta altura que es un punto ciego en el psicoanálisis. Y es necesario interrogar qué implica el término libertad, cómo podríamos concebir la libertad en psicoanálisis. Voy a tratar de ser breve porque es un tema muy vasto, pero tremendamente vasto, que abarca demasiadas cosas. Pero quiero señalarle antes que nada un contexto que para mí es muy importante. Hace rato que vengo diciendo, eh, es casi un caballito de batalla mío, sostener de que estamos aplastados por la herencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, como herederos de Freud, como herederos de Lacan, quizás algunos también herederos de Melanie Klein, eh, uno no puede, no puede eh, hacerse cargo de la herencia sino con beneficio de inventario. Este es un término jurídico que yo me tomo el bueno la libertad de variarlo en su sentido originario. ¿Qué quiero decir con beneficio de inventario? Que uno no puede apropiarse de una tradición si no toma distancia con respecto a ella, porque de lo contrario se convierte en un rezador, ¿entienden, no? Lo que es rezar un texto. Pero desgraciadamente el psicoanálisis hace muchísimo tiempo y pertenece a su historia, que los avances enormes que fueron quebrando eh, concepciones tradicionales siempre encontraron la resistencia del rezo psicoanalítico. Eh, no sé si ustedes saben, yo no soy Guinico, pero me resultó siempre una figura muy simpática, Guinico, por algunos gestos de él. Eh, en conjeturar, hace mucho tiempo eh, publicamos una carta que él le escribió a Melanie Klein después de una reunión, donde eh, él dice: Querida Melanie, estoy azorado porque eh, todo el mundo empezó a hablar un, en un lenguaje kleiniano y no había ninguna posibilidad sino de rezar a Klein. No dijo rezar, pero era un término casi sinónimo. No tengo el texto a mano, pero además no importa porque es un texto muy conocido. Dice, esto le hace muy mal, eh, le hace muy mal a usted o a ti, no sé bien cómo la trataba, eh, pero también fundamentalmente le hace mal al psicoanálisis, que exige la necesidad de que haya decisiones personales cuando se lee un texto. Eh, eh, lo de único es muy interesante porque no es un llamado a la arbitrariedad llamada subjetiva, es a la necesidad de que cada cual, al dar cuenta de su experiencia, transmite un desvío, un modo de leer que nunca coincide exactamente con el otro, salvo que hagan masa. Pero el problema del psicoanálisis es que todos hacemos masa. Yo durante muchísimos años he enseñado en la, en la Facultad de Psicología, también en la de Filosofía, y ahora estoy en la maestría. Bueno, tengo ya sobre mi espalda bastantes años de luchar contra esta inercia que a esta altura parece imposible de, de, de, de romper. Por suerte aparece esto, ¿no? Clínica de la libertad en psicoanálisis. Bueno, acá el problema es muy complejo. Yo voy a tratar de dar dos o tres líneas fundamentales sobre el tema. ¿Cómo hablar de libertad en psicoanálisis? Si el sujeto lo representado por un significante para otro, aparece como una mera pasividad. Entonces, ¿cómo es posible que se haga responsable de sus síntomas? Pero al mismo tiempo, si no se hace responsable de sus síntomas, ¿qué clase de análisis hay? Hagamos una pregunta adicional a esta. ¿no? La canga eh, dedicó un seminario, una de sus su textos más. Bueno, no es un texto, es una de grabación, pero bueno. Nosotros al lacan oral lo hemos convertido en un lacan textual. Bien, entonces, en el texto, la ética del psicoanálisis, se emplea el término ética, pero ¿qué puede implicar la ética, el alcance del término ética para el psicoanálisis, si no hay libertad? Pero además, aquí ya inmediatamente aparece un problema gravísimo, porque la libertad, ustedes saben, es un término... Eh, eh, que desde siempre ha pertenecido al campo de la filosofía. ¿Y cómo entenderlo en psicoanálisis? ¿Es posible hablar de libertad? ¿Qué quiere decir este término? Eh, voy a tratar de ser breve. Eh, en filosofía hay, hay, hay un, lo que yo llamaría el fantasma del libre arbitrio, que se que aparece alegorizado por el, algo que no sé si ustedes conocen, el, la alegoría del asno de Buridán. El asno de Buridán es un asno, eh, la historia del problema es compleja y arranca del medioevo, yo, me, yo lo, lo simplifico. El asno de Buridán tenía hambre y sed, pero tenía tanto hambre y tanta sed y no se decidía ni por comer ni por beber y se murió de hambre y de sed. Es lo que se llama la libertad de indiferencia, pero ¿en qué consiste este problema de la libertad de indiferencia? En que es imposible encontrar un ejemplo de indiferencia, porque siempre hay alguna diferencia. Si hay una diferencia, hay un móvil. Si hay un móvil, hay una determinación. Entonces, ¿hay o no hay libertad? Bueno, Este problema lo, lo arranco del, del terreno de la filosofía, donde más allá de ciertas este, versiones escolares eh, hay momentos esenciales como San Agustín, pero no puedo hablar de San Agustín porque tendría que estar horas acá hablando de esto. Pero quiero remitirme a, a, a lo que creo yo que es el nudo de la cuestión. La libertad en psicoanálisis tiene que ver con una característica esencial del lenguaje puesto en evidencia, no solo por el psicoanálisis, pero sí, el psicoanálisis insiste en esto, que es lo que llamamos el equívoco. Sí, el equívoco del que habla, de esto que se suele llamar insistente y abusivamente letre es absolutamente ineliminable, forma parte del lenguaje el, el equívoco. Y le, el despejar el equívoco siempre nos lleva a un punto de afirmación donde una vez más después de la afirmación renace el equívoco. Es muy complicado el tema porque además no estoy hablando del equívoco vulgar, ¿eh? estoy hablando del equívoco profundo que implica que en última instancia el lenguaje en el lenguaje se equiparan el sentido y el sinsentido. Y el hecho de que el sentido nace del sentido hace que nunca se pueda cerrar de un modo sistemático ninguna significación. Pero a partir de aquí uno puede entender con claridad qué implica la libertad en psicoanálisis. La libertad implica que cada cual, cuando interpreta las demandas del otro, se encuentra con el muro del otro que consiste en la inconsistencia del otro. Porque el otro me dice, ah, pero qué quiere decirme. ¿Qué quiere decirme? Estoy obligado a responder a ese qué quiere decirme. Y cuando respondo, la respuesta no está de antemano prevista. Esto puede de algún modo explicarnos gran parte de los problemas que uno afronta en la clínica. Porque sabemos perfectamente que de que si no hubiera este desvío necesario por el equívoco, es decir, las generaciones se producirían mecánicamente y los hijos serían igual a los padres y así sucesivamente. Todos sabemos, todos sabemos que esto es enormemente distinto, las experiencias con el análisis nos han llevado a constataciones sorprendentes, que donde podríamos esperar un psicótico aparece un sujeto neuróticamente normal. ¿no? Y de golpe, donde esperamos a alguien que tendría que ser un neurótico, nos encontramos con una planta. Entonces, claro, el tema, el tema tiene, que ver, tiene que ver con que, el, el edipo es una estructura que condensa múltiples determinaciones que vienen de muchos lados del orden social y que además son imprevisibles en todo su sesgo y en sus articulaciones. Esto nos muestra los límites, los límites que son claramente los límites del psicoanálisis, pero también las posibilidades que el psicoanálisis nos ofrece. Lo que quiero decir es cuando hablo de, de, de libertad es que Pongo el acento en algo muy elemental, pero que además trae vastísimas consecuencias. Mi padre me dijo no, mi padre me dijo no, yo digo que mi padre me dijo. Cuando hablamos de los padres, hablamos de que habla acerca de sus padres. Quienes trabajan con niños saben perfectamente qué clase de experiencia es esta. Cuando el, el analista llama a los padres está el niño, entonces los padres, incluso analistas, ¿no? empiezan a quejarse porque el niño no entiende. No, el niño, ¿qué quiere decir que no entiende? El niño recibió algo distinto de lo que los padres piensan que ha recibido. ¿Pero por qué? Porque es el muro del equívoco del otro, y ese muro es insuperable. Es prenda de libertad, pero también implica algo esencial, que estamos constreñidos a interpretar, en marcos que no hemos previamente elegido y las consecuencias de, lo que, de las decisiones que tomamos escapan por completo a nuestro control. Ahí hay, fíjense en ustedes como estar constreñido a la libertad implica que hay un campo de determinación que impide que podamos poner libertad de un lado y determinación del otro como si fueran dos polos simétricamente opuestos. No hay tal cosa. Hay una determinación que nos lleva a la libertad. Pero la libertad de la que estoy hablando tiene que ver con lo que yo llamo eh, el principio de razón insuficiente. Ustedes saben que en filosofía hay un principio de razón suficiente que está suficientemente reputado a lo largo de toda la historia. ¿Y ¿En qué consiste este principio de razón suficiente? Que todo lo que es, tiene una razón suficiente para ser. Bueno, todos sabemos bien porque hemos frecuentado a Lacan, no necesito repetirle el cuentito, ¿no? que esto no es así porque la causa última siempre escapa como escapa el origen a la determinación simbólica, por lo tanto, toda, todo lo que es tiene una razón insuficiente para ser. No es que no tenga razones, las razones que tiene son insuficientes. Bueno, esto este es el punto que me parece esencial para la clínica, porque si yo digo, mi padre me dijo, hay que cambiar. No, yo digo que mi padre dijo, y ahí en ese yo digo que digo, que mi padre ha dicho, hay una interpretación. ¿No? con lo cual, fíjense, quiero hacer una serie de distinciones porque si no caeríamos en una especie de exaltación de una subjetividad tradicional que no es la, de, la que el psicoanálisis pone en evidencia. Ustedes saben que Lacan utiliza esta fórmula de que el sujeto es representado por un significante para otro. Lo que yo sostengo leyendo a Lacan es que esto es consecuencia, no punto de partida, no sé si es claro. No es que en el punto de partida es así, es la consecuencia que se obtiene en el momento en que alguien de las demandas del otro las interpreta en tal o cual sentido y ahí sí queda enganchado, ¿no? Queda enganchado a las determinaciones que lo van a conducir por caminos que de antemano no son previsibles, ni para el paciente ni para el analista. Pero evidentemente hay que tener en cuenta esto, no hay elección sexual en el sentido de que no hay elección del sexo, no, esto es así. Eh, la posición de un ser sexuado no es elegible. Eso es así. Pero sí, es cierto que a partir del nivel de la pulsión sexual, en el nivel del fantasma y del síntoma, sí, hay elecciones. Cuando digo que hay elecciones, yo no estoy diciendo de que un sujeto elija su fantasma o su síntoma, porque si no, volvería a caer en una psicología ordinaria, muy ordinaria y más atrasada que muchas psicologías que se pelean con el psicoanálisis. No, lo que digo... Es que para que haya fantasma y para que haya síntoma en, en los umbrales del síntoma y en los umbrales del fantasma están en juego decisiones. Que, cuando digo decisiones, ¿qué quiero decir? Que frente a la demanda del otro el sujeto debe forzosamente interpretar. Y al interpretar se produce un clic, es decir, se produce una determinación que lo va a llevar más allá de lo que él creía que lo conducían su decisión. Pero además, el psicoanálisis muestra constantemente que hay alguien es responsable de las consecuencias no queridas de sus actos. Y el deseo viene a, a, a localizarse acá. Ustedes saben, bueno, una historia no, no, no voy a repetir esto, el, el deseo es un resto de la demanda, pero es un resto que nunca puede colmarse. Y en la medida que nunca puede colmarse, es el deseo el que está constriñendo y empujando en la dirección eh, de la decisión. Con lo cual... Estoy diciendo algo que me parece evidente a esta altura, que el, el gran invento de la Lacan no es el deseo, es la demanda. Porque a partir de la demanda el, aparece el deseo como su resto y entonces el, el, la articulación externaria deseo, necesidad, demanda. Es preciso hacerlo porque la vulgata lacaniana siempre conduce a lo peor en este punto. Y termina por hacer del deseo un cachivache. Exactamente el mismo cachivache que se ha hecho con la pulsión de muerte. Eh, yo en este sentido soy profundamente hereje. Eh, creo que la pulsión de muerte tiene un valor explicativo a condición de que la articulemos con el fantasma y los síntomas. Quiero decir claramente, la pulsión de muerte está articulada en las zonas eróquilas. Cuando sacamos el término pulsión de muerte y lo proyectamos en otros ámbitos, que es el gesto que hizo en determinado momento Freud, ¿es cierto? La pulsión de muerte es, como el mismo Freud decía, un mito. Pero es un mito que no solo carece de valor explicativo, sino que termina por ser el gran justificativo de cualquiera de las intervenciones analíticas. Yo estoy cansado, ustedes también deben estar cansados, porque parece que los psicoanalistas en los últimos años hemos descubierto la historia. Y la hemos descubierto de un modo catastrófico, porque parece que el, los tiempos de Freud eran maravillosos y estos son un desastre. En realidad, vamos a ser claros, el tiempo de la caída del padre es el tiempo del psicoanálisis, no el actual. Esto es claro, porque si no hubiera esa caída del padre, no había padre, función paterna en psicoanálisis. Esto es un tema largo, largo, largo. Habría que hablar muchísimo de esto. Pero lo que quiero decir es que hemos descubierto la historia y de golpe, ¿cómo hay terrorismo en el campo de la historia? Mal, porque no es invocando la pulsión de muerte. Porque ahí cualquiera puede contestarnos, pero como, Freud dice pulsión de muerte y pulsiones agresivas, son sinónimos pulsión de muerte y agresividad. El D, el genitivo D, entre pulsión y muerte, ¿qué hace ahí? El organismo quiere morir a su manera, pero el organismo sabe de la muerte. Pulsión D. Yo creo que el tema de la muerte es capital, y Lacan en este sentido ha sido categórico muchas veces, incluso ha terminado por cuestionar la, la noción de pulsión de muerte en Freud, aunque la recupera en otro nivel. ¿no? Eh, hay que eliminar el D. Il, ¿Qué hacemos con la agresividad? ¿Qué hacemos con la destructividad? Bueno, ese sí es un tema real. ¿Qué quiere decir? No hay, no hay explicación. Pero no puedo anejarle el término pulsión porque voy a, a transmitir un pseudo-saber. Pareciera que si digo pulsión de muerte estoy sabiendo de qué se trata y no sé nada. Es cierto lo que dice Freud, pero no necesitamos el psicoanálisis para saber que el hombre no se ha cesado y no y no cesa de explotar al hombre, pero la destructividad humana en su calibre último, si ustedes quieren llamémosles mal, con mayúscula, eh, eh, permanece como un fondo inexplicable. Esto es así. No, puede, no podemos pretender explicarlo y menos recurriendo a la pulsión. Entonces vuelvo al tema. Pero mi tema, fíjense, tendría mucho que hablar de la libertad y la responsabilidad, pero mi tema, al menos en este tiempo, es volver a, a algo que de lo cual Lacan dio ejemplo, un ejemplo que como corresponde no seguimos, porque ahí donde Lacan inventa, viene atrás todo el mundo a reiterar, reiterar, reiterar y en la reiteración se pierden todas las nociones. Ese es el tema esencial. Pero Lacan, fíjense en el escándalo que empezó a hablar un lenguaje absolutamente ajeno al freudismo. Los primeros freudianos decían, este hombre ¿de dónde sale? ¿De qué está hablando con ese lenguaje que evoca a Heidegger o a Husserl o a Hegel? ¿de qué, ¿De qué está hablando Lacan? Porque evidentemente si ustedes confrontan los textos de Lacan, los textos de, de, de Freud, van a descubrir una diferencia abismal. ¿De qué está hablando? Bueno, de Freud, sí, pero habla de Freud a una distancia de Freud muy grande, lo cual le permite, curiosamente, reivindicar la verdad de Freud que estaba siendo sepultado por los post -freudianos. Entonces, re retomemos el ejemplo en la medida de lo posible, porque fíjense en que Lacan llegó a Freud después de un larguísimo rodeo. Sus primeros trabajos eran psiquiátricos. Incluso se divertía haciendo cosas maravillosas, como el acerto de certidumbre anticipado, que en realidad es un juego matemático de salón, un juego lógico matemático de salón. Después de, la, después de la Segunda Guerra, después de la experiencia del nazismo ocupando Francia, es decir, después de todo eso, largamente Lacan tomando distancia empieza a, a, a moverse en, en un terreno ya freudiano, pero desde, desde otro nivel, es decir, apropiándose de todo lo que la filosofía y la ciencia habían producido después de Freud, que Freud desconocía. Y entonces, de golpe, Lacan habla un psicoanálisis que está de acuerdo con el espíritu de la época. Efectivamente, Lacan no cese no sé si insistir, hay que hacerse cargo de, de, de la subjetividad de la época, pero hacerse cargo está mucho más allá del rezo, eso es lo que quiero decir. Podría hablar largamente, pero bueno, me detengo acá. Bueno, muchas gracias a ambos por la brevedad que nos da además margen para empezar a abrir el, el, el, el intercambio de preguntas, de opiniones. Eh, en principio, las, las dos presentaciones me, me generan cantidad de preguntas, voy a decir solamente algunas. Eh, Osvaldo, vos planteabas, la, leyendo el texto de, de Freud, la, eh, el obstáculo interno a la, la satisfacción pulsional, ¿no? eh, y vinculado entonces con el, el, el, lo lógico o lo imposible, como lo plantea Lacan. Eh, ¿Cómo entender en este sentido que Lacan, en el seminario 11, por ejemplo, nos plantea el trayecto, el recorrido de la pulsión, eh, en el campo del otro ¿no? porque digo eso me, me permite pensar otra parte otra otra cosa que vos comentaste en tu, en tu este, exposición que es que hay obstáculo interno para la situación pulsional pero además dijiste, si no me equivoco hay que crear condiciones sociales para que se inhiban las pasiones oscuras ¿no? entonces ahí habría eh, necesariamente, que haya adelante un poco la respuesta a lo que yo pienso, ¿no? eh, pasaje por ese campo del otro para que algo de ese obstáculo interno, digamos, encuentre algún límite, es una, una pregunta. Eh, y, eh, Juan, eh, yo digo que mi padre me dijo, ¿no? eso es muy interesante porque como que rápidamente, en una manera muy simple, se cae toda la posibilidad del determinismo pensado en términos del trauma. ¿no? Eh, es, le pasó esto porque lo tocaron de chiquito, porque le pasó tal cosa, ¿no? porque mi papá me dijo tal, entonces me pasó esto. Eh, y entonces abre una pregunta respecto de la causa. ¿Qué concepción de la causa se entronca ¿no? a partir de eh, la enunciación, ¿no? yo digo que mi padre me dijo, en principio esas dos. Eh, bueno, la angustia. Bueno, está, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Estaba pensando porque hoy hablaron de angustia. Hoy. Ah, está. Lamento, no, no, no, no pude llegar a tiempo. Eh, yo digo, mi padre me dijo, perfecto. Eh, el análisis debe poner en evidencia el yo digo. que Cuando se pone en evidencia eso, se pone en evidencia de que algo en el otro se desvanece, para reaparecer la responsabilidad del sujeto que ha atribuido eso al otro además ustedes saben perfectamente lo que son los análisis que alguien comienza eh, diciendo A acerca de B y termina diciendo Z acerca del mismo ¿no? Eh, la, la, la variación, si bien uno puede explicarla, tiene que ver con el, el decurso de un análisis y, y con lo que la presencia del analista obliga a hacerse cargo eh, el tema, el tema esencial es vivir ¿no? a través de la angustia de que en última instancia hay algo que me causa, que me pulsa, que me compulsa, diría incluso, y de lo cual no puedo dar cuenta. Porque, en definitiva, digamos, una, un elemento que... Bueno, acá entronco con la fenomenología. Eh, eh, Michel Henry decía que... ¿Qué es la fenomenología? Es... A ver, les leo la frase, la tengo por acá. Eh, no me voy a desviar de la pregunta. ¿eh? No, no, no, no pienso desviar, pero me parece interesante. Eh, dice, dice Michel Henry, fenomenólogo, ¿no? Supongo que algunos deben conocerlo. El fenómeno no es lo que aparece, sino el acto de aparecer. Bien, usted dirán, ah, ¿qué es esto? El acto de aparecer no es lo que se manifiesta directamente, sino lo que se manifiesta por vía oblicua, por vía indirecta, es decir, para usar terminología eh, que no es familiar, a través del entredicho. Ahora, cuando estamos en el nivel de lo entredicho y lo esencial solo puede ser entredicho, en ese punto... En ese punto descubro que hay algo que nunca puedo decir directamente, y lo que nunca puedo decir directamente es la causa. Ahora, si no puedo decir directamente la causa, entonces ahí lo que emerge es la angustia. Y la angustia es, en ese, a partir de ahí sí es el motor de, de, del análisis. ¿no? Me remito al seminario correspondiente de la cámara. Pero además también al, al texto freudiano, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia. Sí, son dos cuestiones. Una, la satisfacción pulsional, como vos decías, que implica el campo del otro, tal como lo formula Lacan, Seminario 11, porque efectivamente el campo del otro es el que va a permitir que pueda realizarse el circuito de la pulsión para satisfacerse en su fuente. Incluso el objeto en el campo del otro, permite el soporte de ese, de ese circuito. Esto es una cosa y es efectivamente los modos de satisfacción en la fuente del circuito pulsional. Lo que Freud formula en Malestar en la Cultura, que es no hay satisfacción plena por obstáculo interno, quiere decir que la satisfacción total y absoluta no es posible. Él lo formula en otro texto, Impulsión al destino de pulsión, que dice siempre en la diferencia entre lo dicen estos términos: entre el placer buscado y el placer hallado. Siempre hay una diferencia, y esa diferencia es el motor mismo de la dimensión pulsional. Efectivamente, yo tomo esto, a partir de la lectura que hago, para ubicar como el imperativo de goce, el superyoico, del superyo, que ubicamos más en relación a nuestra época, tal como lo ubico este super yo se presenta como aquello que podría venir a anular la dimensión de lo imposible. ¿sí? Por eso formula en un momento, parafraseando a Freud, la dimensión del odio, no al padre, sino el odio al imposible mismo como tal, pero es imposible y lo que resta como imposible se manifiesta como angustia, precisamente. Eso es una cuestión. La otra cuestión, ¿cuál era? Sí, sí. Eh, es, es claro que, eh, para mí es claro que hay sociedades que permiten que las pasiones oscuras se metaforicen, se sintomaticen, se y no se realicen como acto, con pasaje al acto criminal. Si yo tomo como un ejemplo un campo de concentración nazi, o los campos de concentración en la República Argentina, en, en esos espacios efectivamente la, la pulsión de muerte y las pasiones oscuras se ponían en juego sin ningún punto de inhibición, sin condiciones de metaforización, nada de todo esto, sino que en el pasaje del acto criminal eh, absoluto. Y eh, incluso se creaba un ámbito especial donde claramente se podía nombrar la proclusión del nombre del padre y su modo de retorno en lo real, donde los torturadores y los desaparecedores efectivamente podían otorgarse, el lugar de ser quienes podían dar vida o matar o dejar un día más vivo. Ahí, digo, un ámbito como ese, y hay sociedades que permiten que las pasiones oscuras, ¿sí? se juegan hasta tal punto que, como decía Ana en la Alemania nazi, el asesinar incluso dejó de ser una tentación. ¿sí? Esto, por no ser, es el ejemplo más fuerte de lo que estoy diciendo. En la Alemania nazi, asesinar... Incluso dejó de ser una tentación, ya no era siquiera una tentación. Esto eh, son cuestiones que a mí me, me orientan en las cuestiones que me ocupan del trabajo que realizo. ¿no? Eh, y la dictadura militar en la República Argentina. Bien, Bien. bueno, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. El concepto de autorotismo en Freud tiene dos significados que son distintos. Freud utiliza autorotismo, lo utiliza de dos maneras distintas. Uno lo utiliza en lo que sería el desarrollo libidinal, autorotismo, narcisismo, relación de objeto. Ese es, ese es un concepto de autorotismo. El otro concepto, se dice autorotismo, pero es otro concepto, es el auto el autorotismo implica el circuito pulsional mismo donde efectivamente la pulsión, el DRAM, surge de la fuente y se satisface autoróticamente en la misma fuente. Eso es el autorotismo de la pulsión. Satisfacerse en la misma fuente. ¿Sí? Ese es el concepto, me parece que es al que vos te estás refiriendo. Y la segunda cuestión, eh, la referencia del otro que no existe. Bueno, yo no avalo la concep esa concepción del otro que no existe, así que... No sabría cómo responderte. No, no. La verdad. Pero, a ver. eh, bueno, ya que está... Vos dijiste el otro que no existe. Sí, es una frase hecha. Pero que... Pero a ver, ¿Dios existe o no existe? No, pre pregunto porque no tiene mucho sentido. ¿Qué podría eh, implicar el término existencia para un Dios? Porque existir implica estar fuera de sí. Y Dios, por definición, es causa suya, así que no está fuera de sí. No sé si es claro. El, el, tema, el tema, esta frase hecha, lo que oculta y que es el problema esencial, son los límites del otro. Ese es el punto. ¿Te entiendes? No hay ningún ur código, ningún código originario que garantice nada. ¿Cómo? Pero sí, más bien. A ver, espera. Eh... Hay eh, la distinción, es algo en alemán que todos los sustantivos se escriben con mayúscula. Este, eh, la distinción entre otro con minúscula y otro con mayúscula es esencial. Porque el, uno de los límites eh, muy notorios en la fenomenología consiste en siempre establecer reciprocidades. Y hablar de un otro con mayúscula implica que no hay reciprocidad. Y además que hay un lugar de transferencia, que es sujeto, supuesto, saber, etcétera. Lo que pasa es que no tenemos que sustancializarlo ni usarlo como una especie de deuses máquina, ¿viste? Claro todo el tiempo el otro, el otro, el otro ¿sabes? y claro, terminamos embultecidos, ¿viste? Por la reiteración terminológica. Fuerte, fuerte. habría que aplicárselo exclusivamente para negarlo o no a un sujeto por, por el carácter de existir estar fuera de sí un sujeto está fuera de sí en la medida en que lo determina el significante, punto ni Dios ni el otro pero bueno, ese es otro tema a ver, ustedes creen que si hubiera una plena como dicen algunos, he leído un artículo de Jean Alouche que me causó gracia este, <risa> Porque dice, en una sociedad, y cita a Lacan, bueno, todo el mundo cita a Lacan, obvio. Es como Perón, ¿vieron? Se lo puede citar para todo. Eh, eh, habría una buena solución renunciando al otro. Pero Lacan dijo en algún momento, Dios es inconsciente. Con lo cual, lo que quiere decir es que hay un significante que funciona como un significante de la divinidad. ¿Eh? Puede ser Lenin, puede ser Mao, puede ser Freud, puede ser Lacan puede ser quien, quien ustedes quieran, pero siempre hay un lugar, por supuesto, ese lugar siempre cae, pero al mismo tiempo se, se renueva. Como decía Hannah Arendt, ¿no? que vos lo habías citado hoy, bueno, dice, los seres humanos somos demasiado frágiles e infinitos como para no apostar, aunque sea ilusoriamente, a una trascendencia. Y si no hubiera esa trascendencia tampoco habría transferencia. ¿Qué hacen los pacientes de, de, de, de, todo el tiempo? diciendo hablándonos de papá de mamá y después escuchando las estupideces que decimos nosotros ahí hay ahí, ahí, ahí no es que nos tomen por dios pero sí evidentemente que algo de la divinidad pasa por nosotros que claro, la función es hacerlo caer porque se nos concede un poder que no usamos perfecto pero el poder está y el poder está en la sociedad hay un exceso de demagogia en creer que esto se termina y el, el, el ter, y, y, y termina y terminamos así, reclamando horizontalidad cuando las, los seres humanos somos todos verticalistas. No, quería justamente situar lo que decías vos, que es muy importante incluso la categoría de ese otro, en el proceso de un análisis, porque justamente las vicisitudes fundamentales de los finales de análisis que tienen que ver con la posición del sujeto respecto a ese otro el, el encuentro con la castración del otro o el retroceso frente a la castración del otro que ya está de algún modo formulado por Freud con, de otro modo cuando se refiere en análisis terminable e interminable cuando dice que el paciente toma el análisis mismo como un peligro ¿sí? y reacciona ante ese peligro, ese peligro pulsional, que está tomado de la referencia que él mismo había hecho en Inhibición, Síntoma y Angustia, respecto a la castración en la madre, lo llama así Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia. Pero dice Freud, algo muy interesante es que ahí, en ese momento, donde el análisis lo lleva al encuentro con ese peligro, y se ponen en marcha los llamados mecanismos de defensa, que son resistencias del ello, que implican un modo de satisfacción y al mismo tiempo un modo de obturar y alejar ese peligro. Y efectivamente, el peligro es el encuentro con que no hay ese otro, que ese otro está castrado, como queramos llamar. Y efectivamente, ese es el peligro que se desencadena en el análisis mismo. Que efectivamente es una resistencia fundamental para las conclusiones de los análisis. Y tiene que ver a esta problemática del otro. Me parece que la fórmula del otro que no existe más que ser una forma de tipo conceptual, me parece que es un dicho que pegó, que, que cundió, pero eh, yo, digamos, no, no, no, no estoy de acuerdo con esa formulación, no, no, no me parece que haya aportado, eh, me que además que las cosas son mucho más complejas que eso, eh, me, me sirve mucho más a mí tomarlo en referencia a, a la operación clínica que realizamos. ¿Sí? esto me A la operación clínica que realizamos, me parece fundamental tomarlo en esa perspectiva y realmente permite poder pensar, y no solo pensar, sino orientarnos en los tratamientos que conducimos. Me parece que esto es muy importante. ¿sí? Huy ¿Cuál? No, eh, eh, en principio el, el tema de la declinación es un tema del siglo XIX. Eh, los, los historiadores y antropólogos y sociólogos del siglo XIX, los reaccionarios sobre todo, eh, idealizaban la sociedad griega y la sociedad, sobre todo la sociedad patriarcal latina, ¿no?, este, como no sé si han leído de la ciudad antigua de Fustel de Coulange, es un, una obra que bueno ya ha perdido toda actualidad pero en su momento fue importante porque justamente era la exaltación del, del, del pasado entonces se hablaba de la declinación del padre como, y, y las consecuencias que traía en psicoanálisis si retomamos esto tenemos que hacerlo desde un punto de vista totalmente distinto a ver el padre freudiano es un padre débil. ¿No? Incluso la literatura que suele citar este, Balzac, ¿no? Dodé, que suele citar eh, Freud, siempre, siempre cae en un padre débil que difícilmente se levanta y que además la histeria consagra. ¿no? Pero termina consagrándolo en su, en su impotencia, finalmente, y impotentizándose ella misma a través de esto. Pero... Esta debilidad de un padre ¿no? es la condición para que alguien se pueda preguntar qué es un padre. ¿No? Y siempre me acuerdo de un psicoanalista francés, este, creo que era François Julien, escribió un libro que no me parece muy importante, pero en algún momento dijo algo muy sencillo. Dice, yo no sé muy bien qué es un padre, pero sí sé que para un hijo es importante hacerse la pregunta qué es haber tenido un padre. Entonces... Sí. Ahí ¿no? Ahí aparece toda la posibilidad de construcción en torno a, a esta figura, que evidentemente está totalmente neutralizada en otro tipo de sociedades. Ya que hablamos de, de, del campo histórico, y efectivamente hay que referirse a él, acabo de hacerlo medio lateralmente, tenemos que pensar, por ejemplo, las dificultades que hay en Japón, ¿no? para que el psicoanálisis entre... Pero ¿por qué? Porque la figura del padre está tan divinizada, esto lo sé incluso por un análisis, ¿eh? Eh, está tan divinizada ¿no? que la mera queja contra el padre se vuelve contra el paciente que finalmente queda inhibido. Entonces, es muy complicado. Eh, yo conozco muy poco, de, de, por no decir nada, de lo que ocurre en Japón. Eh, lo digo a través de, de, de un análisis donde hay un descendiente de japoneses, eh, así aparece esta figura. ¿no? tan complicada es lo mismo que a ver vamos a dar el ejemplo sí, sé que está de moda citarlo además porque se trata del fundamentalismo árabe pero el patriarcalismo tal como lo impone la religión islámica es un obstáculo absoluto no ahí, ahí no hay psicoanálisis, no solo porque lo prohíben sino que a nadie se le ocurriría porque no hay condiciones sociales para el ejercicio ¿no? es decir, hay a ver la figura del padre ahí se confunde con el padre terrible, entonces no hay análisis posible. Tampoco hay análisis posible cuando la figura del padre se, eh, se confunde con el padre terrible en nuestras sociedades. Pero allí es una cuestión de principio. Entonces, eh, yo digo, la declinación del padre es, es el padre como tal. Que este, No, no, no. No, no encuentro otro modo de plantearlo. Por eso, las quejas actuales contra la caída de, del paternalismo terminan por ser una especie de, de discurso reaccionario que, fustigando la actualidad, termina por endiosar la época de Freud. ¿Se imaginan lo que era la época de Freud? Pero además, porque hay, hay otro problema muy importante, que es la subversión femenina, que empieza a aparecer, pero por supuesto que con las mujeres de clase alta primero, ¿no? Este, en el siglo XVIII y después en el siglo XIX es decir, que es un cuestionamiento muy fuerte y que lo podemos leer en los entresijos de la psiquiatría de la época esa es una lectura que se puede hacer hay gente que lo ha hecho y es extremadamente interesante entonces el, el desarrollo del capitalismo ¿no? este, el, del capitalismo industrial eh, el avance femenino bueno, hay, habría que discutir mucho en torno a esto, pero no estoy hablando ni haciendo ninguna apología del género. Estoy refiriéndome a lo que es el avance femenino a nivel de la histeria. ¿eh? Es decir, el avance del discurso histérico ha permitido eh, efectivamente que pudiera existir la invención del psicoanálisis a través de Anao. Osvaldo. Sí, una muy buena pregunta esta que has hecho. Eh, si nosotros pensamos que el psicoanálisis se funda a partir de un interpretante de los enigmas que profieren las histéricas, ¿sí? o sea que son histéricas que tienen como partener a alguien que descifre. Eh, esas histéricas en las que Freud puede fundar el psicoanálisis son histéricas que su referencia siempre es el punto de impotencia paterno. O sea, en la fundación misma del psicoanálisis tenemos la marca del punto de impotencia paterna. Es más, podemos decir que el psicoanálisis también es efecto de, ese, de esa declinación de la imago paterna, es efecto de ese punto de impotencia paterno. Las histéricas con las que trabaja Freud, su referencia es la impotencia paterna, no solo Dora, que aparece claramente, sino incluso todas las primeras histéricas con las que trabaja Freud. Esto ya aparece en, de un modo realmente muy preciso en un texto que no es de un psicoanalista, es un texto que es de Federico Engels, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Un texto excelente, según mi punto de vista. Y ahí claramente se puede ver cómo hay una caída del patriarcado más histórico y cómo las condiciones económicas, sociales, los trastocamientos de las migraciones fue produciendo una caída de la referencia patriarcal que había hasta ese momento. La familia pequeño-burguesa, o la familia obrera, incluso las familias eh, más acomodadas ya asistían, y es lo que nos va a enseñar eh, Engels, nos va a mostrar cómo hay ya una declinación profunda de lo que se podía entender como la figura central del patriarcado. Esto es muy importante por lo que fue sucediendo después en la cultura de nuestro siglo. Y la declinación del imago paterno es una formulación temprana de además de la familia, los complejos familiares, o sea, muy tempranas, pero efectivamente uno se podría preguntar claramente si hubiera existido el psicoanálisis o no, si no hubiera habido tal declinación del padre en términos del patriarcado. Esa es una cuestión fundamental, ya que las histéricas, esas son todas histéricas que su referencia es el punto de impotencia paterno. Tengo que... Bien, eh, una, una pregunta más, Santiago. Sí, sí, sí, sí, es, eh, disculpame, Juan. Eh, sí, eh, incluso, disculpen que insista muchas veces con Freud, pero bueno. Eh, Freud cuando se refiere a los finales de análisis, habla de saldos lamentables de los análisis, ¿sí? Y hay saldos lamentables. Los lamentables que tienen que ver con el, el no análisis o no el suficiente análisis de estos mecanismos de defensa que yo citaba antes. sí. Pero esos soldos lamentables se presentan de dos maneras, dice Freud. Dirigiendo las curas desde los propios complejos, o sea, desde los propios mecanismos de defensa. ¿sí? Mecanismo de defensa lo va a tomar Lacan en su seminario lógica del fantasma como fantasma. O sea, dirigiendo las curas desde su propio fantasma, no ser una dirección de la cura, ser una práctica sugestiva, totalitaria. Pero dice que hay otro efecto de los saldos lamentables, y es la hostilidad y el partidismo que atentan contra la investigación analítica. Y que se ve claramente la hostilidad y el partidismo de los diferentes grupos psicoanalíticos están todo el tiempo atentando contra el psicoanálisis. Y esto es así. Es decir, una cosa es el psicoanálisis y otra cosa son los psicoanalistas efectivamente todo esto es obvio no, tenés razón hay que diferenciar el psicoanálisis y los psicoanalistas el problema es que el psicoanálisis lo hacemos los psicoanalistas ¿sí? está muy complicada la cosa bien exactamente como dice Juan no habría psicoanálisis sin psicoanalistas Ahí, espera que le, le, le, no, les tiro algo que... Ustedes vieron de que en Freud, bueno, ese es uno de los problemas severos, Freud hablaba de la abstinencia, eh, es un modelo médico de la abstinencia. La habla de deseo, deseo del analista, pero... ¿Qué es el deseo del analista? Ese es todo un tema, ¿no? No, no, no, no. Y del fundamento neurótico del le de analista. Ah, sí, sí, sí. Yo los dejo porque siguen. De Bien, eh, bueno, entonces la última, ahora sí. No, no entiendo la pregunta ah pero, no, pero vos estás confundida eso, a ver no, eso, espérate somos tantos en Rosario en Buenos Aires y en dos o tres lugares más no, el resto no no sé si has estado en Madrid, por ejemplo ah, porque somos tantos acá bueno, eso no lo sé, no lo sé no lo sé Pregunta, mira, lo voy a citar, pobre Arari, ya murió. Arari una vez dijo que eh, citó el Fierro, ¿no? Por la escucha. Pero una, un disparate. No, no, la verdad que no sé por qué No sé por qué. No tengo la menor idea, pero somos una excepción excepcional. Eh, este acá vienen en masa los españoles y nos miran y dice ¿usted, usted, ustedes creen que para discutir sobre libertad de psicoanálisis temas como ese va a haber tanta gente en algún lugar en, en Europa en París, en París, en París hay boutiques analíticas no, no no sé, no sé está bueno preguntárselo pero no sé Sí, sí, ahora te, te doy la palabra a Osvaldo, pero hay algo que yo quisiera en esto, eh, sí señalar, porque me parece que es un hecho, eh, no estoy en condiciones de hacer un análisis ni sociológico, ni cultural, ni histórico de por qué. Obviamente hay cuestiones históricas para decir, pero no tengo ninguna duda que la universidad pública es lo que ha contribuido ah, pues, con profesores como fueron Juan Rosario, sigue siendo Juan Rosario, Osvaldo en Buenos Aires y tantos otros que ocupan y ocupamos. Eh, lugares importantes en las cátedras de la universidad, la Universidad Pública en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, eh, en otro, en, en Santa Fe, en, bueno, en, en donde más, en, ta, en San Luis, en tantos lados tiene, en Tucumán, tiene un lugar de difusión fundamental para el psicoanálisis que lo ha instaurado como en ningún otro lugar del mundo en eh, la cultura y por eso una vecina se encuentra con la otra y le dice y con tal cosa ay que eso fue inconsciente no inconsciente qué quiere decir ahí no, es decir está metido en la cultura es eh, y la verdad que... Es que en Europa nos envidian cuando vienen acá y ven lo que hace la universidad bueno. los economistas del resto del mundo desearían tener aunque sea una sola como nuestras universidades públicas no la APA. Está bien, eh, gran parte de los desarrollos actuales se hicieron en contra de lo que fue la APA, pero la APA fue un, un, un faro y un foro durante mucho tiempo. Pero bueno, está bien, yo no estoy diciendo que sea un misterio, cuando digo que no sé, no digo, digo que no sé cómo se articula todo eso, porque evidentemente también hay que de algún modo eh, bueno, pensar cosas como la emergencia de Gente que desde afuera del psicoanálisis, como Mazota, lo introdujo al psicoanálisis lacaniano, ¿no? Eh, Raúl Eciarreta, este, Oscar Mazota y tantos otros. Que ya... Bueno, Osvaldo, y cerramos. Eh, las, La presencia de los psicoanalistas en la universidad, en, la, en las diferentes universidades. Miren, una facultad que tiene un sesgo psicoanalítico muy importante, dentro poco va a ser un congreso muy importante, justamente en la Universidad Nacional de Rosario, sí. en sede de Juan, fue la primera facultad de psicología que se fundó en nuestro país, en Rosario. El primer congreso, El primer de, psicoanálisis. congreso de psicoanálisis muy importante. Me, me, bueno, me han invitado, no sé si vamos a compartir alguna mesa, compañero. Es un congreso muy importante, la verdad que... También, muy bien, sí, bien no bárbaro, muy bárbaro, muy bien <risa> organizado. Y, eh, y la inserción de los psicoanalistas en los hospitales. La inserción de los psicoanalistas en los hospitales públicos, los que fuertemente sostienen la asistencia en los hospitales públicos, son en su enorme mayoría psicólogos de formación psicoanalítica. Esto es muy importante. Yo tengo una intuición respecto a los orígenes, además de la cuestión de de los eh, emigrados de la APA, como mencionaba Juan recién, que efectivamente es así, eh, yo creo que hay algo, es una intuición, eh, yo creo que hay algo que tiene que ver con en lo que ha ocurrido en la República Argentina con un tratamiento no hostil de la diferencia en términos de las diferentes corrientes migratorias. Pero hay algo de las corrientes migratorias los principios del siglo XX, eh, muy interesante en lo que ocurrió en Argentina, en Buenos Aires, pero no solo en Buenos Aires, como nombraban Rosario, Tucumán, Córdoba. Eh, los tratamientos no segregativos hostiles de la diferencia, me parece que es una intuición que tengo. Sí, y que pero hubo una práctica, hubo una práctica de eso. No, pero una práctica de eso me parece muy interesante eh, en el encuentro de las diferentes comunidades de diferentes naciones, diferentes religiones, etc. Me parece que fue muy importante eh, y marcó una diferencia con otros lugares del mundo. Pero esto es una intuición, es una pura y absoluta intuición. Me parece a mí, no lo he trabajado seriamente. Bien, les eh, agradezco enormemente a Osvaldo y a Juan porque han contribuido muchísimo a darle un cierre de oro a estas jornadas que en este acto eh, este, culminamos. Han aportado además muchísimo a nuestro curso de posgrado porque es este el espíritu que venimos desarrollando en el curso de posgrado que se dicta en este horario, entre paréntesis, a mis alumnos del curso de posgrado. Recuerden que el sábado que viene es, eh, es XL, así que descansamos, retomamos la actividad del sábado 25. Muchas gracias a ustedes por la presencia, muchas gracias a, gracias a todos por la asistencia y las preguntas. Así que nos vemos próximamente. Gracias.